Vengo trabajando con un material que en sí genera como un, una representación de la ausencia, digamos. Es un material que puedes generar figuras, o sea, figuras humanas o objetos, pero por la característica del material puedes ver a través de ellos, o sea, puedes ver el interior. Entonces, un poco es eso de, de componer o de, de construir lo que es apariencia, lo que es externo y superficie para llegar y ver qué es lo que pasa en el interior. Que haber nacido en un contexto tan libre o con tantas libertades aparentes o, o si es una realidad que, en, por lo menos en Montevideo, en estos años tenemos gran parte o la mayor o la totalidad, podría llegar a decir, de los derechos humanos garantizados que sé que en otros lugares no y sé que mis abuelos o en, en épocas anteriores no tenían entonces desde ese punto de vista la libertad que te da nacer en hacer este contexto como artistas son no voy a decir que infinitas, pero vos podrías llegar a meterte en el tema que quieras por lo menos a priori sabes que no vas a tener como una censura o, ni censura de tus colegas o tus padres, ni censura de, a nivel político el arte está hoy en día muy supeditado a lo que son fondos o, o recursos públicos estatales mismo por ejemplo los lugares de exhibiciones, sí hay un circuito privado e independiente no quiero decir la palabra rentable, pero que sí que puedan mantenerse, por ejemplo es muy difícil o son muy escasos los circuitos de exposiciones o colectivos de artistas que sin necesidad de los recursos estatales pueden generarse, o sea, mantenerse o, o seguir proyectados en el tiempo o sea, me pregunto, ¿vos de qué barrio sos? yo dije, ah, de Tres Cruces y, y, y él me dice, pero acá, ¿dónde estamos? ah, estamos en Ciudad Vieja, y no está siendo de Ciudad Vieja y eso me hizo como replantear de, bueno, en realidad vos sos del barrio donde es la casa o donde alquilás la casa. O sos del barrio donde te mueves más parte del tiempo, o el barrio donde estudias, o el barrio donde trabajás. Geográficamente, la casa donde vivo, tampoco es Tres Cruces llevar a casa, o sea, vivo más hacia el lado de la hora comercial. Pero siempre que tengo que dar referencia de mi barrio digo, soy de Tres Cruces. Llevando más que nada a la zona donde se concentra la terminal y el shopping, que es como la zona más neurálgica de la ciudad, donde más donde hay mayor congestionamiento de tránsito, mayor polución, también por eso más movida de personas que van y que vienen. O sea, es como una zona bastante de paso. Pero por otro lado, es una identidad también bastante caótica y conflictiva. Si analizás desde el punto de vista de, de, los, de los monumentos, y esculturas que están ahí, es como un caos súper rico, pero ahí tal vez esa puja del de poder simbólico de objetos, imágenes ellos está puestas, es, que es como todos quieren estar ahí, y termina siendo un espacio de, de aparición donde vemos, sí, mucha gente va a pasar por ahí, pero terminas saturándote de imágenes. Para decirte algunos ejemplos, ahí en la, en la parte del shopping tenés el Monumento a Rivera, enfrente tenés la Plaza de la Bandera con todos los cambios que, que cambió en bueno, la estructura durante la dictadura, tenían como dos salas, eso se tiró abajo y ahora es un espacio más de, de apropiación para la gente que ves que lo usan. O sea, 18 de julio, digamos, tenés la cruz del Papa en un país. Laico, tenemos una cruz enorme en el punto central del, de la ciudad, con la imagen del Papa. Bueno, esto fue un homenaje al Papa cuando vino en el 87, o sea, tiene un significado, pero es como también bastante criticado, por ese todo sentido. Después tenés una escultura de La Loba, de, de Roma, que está como enjaulada. Después, más atrás tenés enjaulado también a Ancina, un colaborador de Artigas, no sé si. Y después para el otro lado tenés una escultura nueva con unos perros y marrones, que también es por el Bicentenario más para, más para acá está la, una escultura relacionada con los detenidos desaparecidos durante la dictadura es como ese caos ideológico súper rico es también como ese símbolo de la uruguayez me parece, o sea, símbolo de, y que también tomo en para mi obra eso de ir tomando ...fragmentos de identidades para componer una identidad. Y creo que a nivel nacional también nos, nos pasa mucho eso. Dicen, bueno, los peruanos descenden de los incas, los mexicanos, de los aztecas, los uruguayos descendemos de los barcos. O sea, es una identidad que se va como configurando con varias identidades. Y creo que mismo en Tres Cruces, en ese punto ahí, esas dos cuadras más o menos, que... Bueno, soy... María Carolina Fontana, eh, me dedico al campo de las artes visuales y a la gestión cultural y soy una feliz habitante del mundo. no. pero están la se va Claro, ah, estamos ¿eh? todos y parte del motor, del motor, del